No puedes pintar, entonces pinta y esa voz será silenciada. Si no persigues lo que quieres, no lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Saco a la calle en la boca a mis casa veo a los payos, me quieren patear, pero por campo no pueden echar, así que me pido y no pasa aquí nada. Me encuentro a mis socios y entramos en materia, portando más que con churros de feria. Me echuda la polla, la ropa que lleva. Si lleva a capucha, por ende está buena. Siempre tranquilo y cero de equipaje. Y van de hermanos y se tiran a sangre. Toda la gente son mierda compadre. Competitivo hasta el punto que caen. Tú no te que tu vida sustraen. Cuida mis frenes y así no recaen Aunque mis canas a veces te caen. Sigo tu resto porque es lo que hay. Mira partiel y me otro más. Por si tropezo pesos un beso para todos los que nunca estáis Te acabo en las ruinas viviendo en Cagüey Empecé por amor y sigo con los mismos Estos animales se quedan extintos Ahora con IA el hace distinto Si te robo, hace lo que 25 Chavales robando por curros de mierda O por las drogas que es otra mierda Mi hermana currando sacó la carrera Para que encima no cobre una mierda dejado se acerca para donde gotea Buscaba bondad pero es que ya no queda Y quiere desde en tu cara se mea Y encima me toca pagarle la cena Los móviles, las putas, las drogas bien buena Mientras raperos callan como perras Países jodidos por puta frontera los más reales vienen en patera, las más fetales no prueba mi sistema Somos europeos hasta Holanda que llega En México saben que esta merda es buena Y un profe argentino se escucha mis temas Aquí los franceses dicen que me salgo Y yo les digo seguimos luchando Que si yo puedo los saco del fango Pero mejor tú sigue trabajando Aquí los franceses dicen que me salgo Y yo les digo seguimos luchando Que si yo puedo los saco del fango Pero mejor tú sigues cocinando